Cuando hablamos de publicidad programática siempre estamos hablando de impresiones, de espacios publicitarios, de inventario, pero ¿realmente sabes lo que es el inventario? Te lo explicamos ahora mismo. Hola amigos, soy Javier Martínez, amo CEO de Oniad y vengo a explicaros qué es el inventario publicitario en Internet. Una buena manera de explicar qué es el inventario es utilizando un ejemplo real. Imaginad que entráis en una página web, podéis ir ahora mismo si queréis, no sé, en el marca.es o cualquier periódico. Los periódicos son siempre un buen ejemplo para esto. Y cuando entréis, empezarán a aparecer banners, anuncios, algún vídeo, publicidad en general, que algunos de ellos están personalizados para vosotros. Y si recargáis la página, veréis que cambia. Ya no son el mismo. E incluso si entráis en alguna noticia, eh, probad a pinchar en cualquier noticia. Cuando entréis, veréis que hay banners que van cambiando. Y si acabáis de leer la noticia y clicáis en otra noticia, también van a aparecer nuevos banners, nuevos vídeos, nueva publicidad que no siempre es la misma. Va cambiando y algunos se notan enseguida que están como personalizados para vosotros. Esta publicidad que va cambiando es publicidad programática y por tanto se vende en tiempo real. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que carga la página se van a vender estos espacios. No estaban ahí de antemano sino que cuando se recarga o cuando vas navegando por la página web es cuando se generan, cuando se venden estos anuncios y cuando se envían para que aparezcan en el periódico. Esto sucede también en aplicaciones móviles, en televisión conectada, Smart TV, por ejemplo, empieza a aparecer, incluso en algunos carteles en el exterior, cuando estás, por ejemplo, en el metro. A todo este conjunto de huecos, de espacios publicitarios, se le llama inventario. El inventario publicitario en programática es un poco distinto al inventario en la publicidad tradicional. Por ejemplo, si tú contratas publicidad en televisión, hay una serie de huecos a lo largo del día, ¿no? Franjas de 5, 10, 15 minutos. donde van emitiendo anuncios? Estas franjas son fijas. Si hay 20 minutos de publicidad cada hora y el día tiene 24 horas, pues ya sabes que tienes 8 horas de publicidad en un canal de televisión. Sin embargo, esto en Internet no funciona así. De hecho, cuantas más páginas vistas tenga el periódico, más inventario va a generar. Por ejemplo, imaginad, seguimos con el ejemplo de El Marca. Si al Marca entra en un día un millón de personas, generarían un millón de espacios, pero es que además cada persona visita varias páginas dentro del marca, ¿no? ¿no? No vas a entrar solamente a la portada, leerás algún artículo. Si cada persona lee 10 artículos, tendríamos un millón de visitas. Por 10 artículos, pues tendríamos ya 10 millones de espacios publicitarios. Suponiendo que solo haya un banner en cada página. Por lo tanto, el inventario publicitario depende, entre otras cosas, del número de páginas vistas que tenga un medio. Sea un periódico un app o cualquier otra cosa. Así que es muy importante que entendamos esto y que los medios más grandes o las aplicaciones que tengan más tráfico van a generar mucho más inventario, con lo cual en nuestras campañas normalmente se van a llevar más número de impresiones. ¿Te imaginas anunciarte en los medios online que visitan tus clientes? Prueba Unidad, la plataforma de publicidad programática con la que consigues campañas efectivas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya resultado muy útil. Yo sé que esto no es sencillo de entender, así que cualquier duda lo escribís en los comentarios y os la solucionaremos. No olvidéis darle al like, seguirnos en las redes sociales que nos ayudáis un montón. Nos vemos. Hasta pronto.